La comunidad internacional, igual que en las ONGs, igual que los mismos Estados Unidos, obviamente también que la oposición, algo que están pidiendo latente es sinceridad. Porque vemos que por un lado manejan su figura de que todo está bien, de que vengan, miren, ahí están las cosas. Pero por otro lado hacen cosas que son contrarias a lo que están diciendo. Entonces viene el tire y afloje de la situación y lo que está pidiendo acá es celeridad y resultados. ¿Por qué? Porque no podemos seguir hablando palabras bonitas. Eh, estos días eh, ha resaltado mucho las palabras de Tarek Williams, el fiscal chavista, que según él es, eh, se identifica mucho con el cantante Pablo Milanes, porque él se considera abogado y poeta. Entonces, Decir palabras bonitas en lugar de decir, mataron a ese desgraciado, entonces eh, perdió la vida ese ser humano. ¿Qué diferencia hay en hablar bonito o en hablar feo si se está cometiendo el mismo crimen? Esto no se trata de quedar bien ante las cámaras o quedar bien ante una oración, ante lo que el pueblo está esperando. Palabras grandes... Pero más que palabras es soluciones, es llegar a la verdad y darle una solución a esto Porque vuelvo, yo sigo refutando el, el puesto de la fiscalía La fiscalía está para judicializar a todo aquel que esté cometiendo algún delito Pero resulta que en, en Venezuela la fiscalía es totalmente chavista Al igual que el Tribunal Supremo de Justicia entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Las leyes las hacen ellos a favor de ellos, para ellos. Para que exista un acuerdo serio, tienen que haber voluntad de parte y parte. Y claro está que se hable en serio. Por eso, Human Rights Watch pidió que los derechos humanos sean el eje central de la negociación entre la dictadura de Maduro y la oposición. José Miguel Vivanco, director para las Américas, indicó que para que el diálogo tenga éxito, se debe generar resultados tangibles que permitan restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. La adopción de medidas básicas para restablecer el respeto a los derechos humanos en Venezuela tiene que ser el eje central de las negociaciones. Políticas que se desarrollarán en septiembre entre los representantes de Nicolás Maduro y la oposición. Esto está interesante. Y esto es bueno ponerlo sobre la mesa Y me gusta la posición de Human Ring Pero antes los invitamos a que se suscriban A nuestro canal, le leen like Activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos En las redes sociales Porque si ustedes nos siguen apoyando Nosotros seguimos informando El director para las Américas de Human Ring José Miguel banco dijo que venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo debe generar resultados tangibles para que una negociación de este tipo sea exitosa que permitan restablecer el estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en venezuela incluyó terminar con la censura y la represión liberar a los presos políticos y ojo y garantizar que ingrese la ayuda humanitaria apolítica al país Porque como hasta eso lo volvieron político Entonces pues no dejan entrar tampoco la ayuda humanitaria La negociación tiene que orientarse a permitir que se realicen elecciones Primero que todo, libres y justas en Venezuela Y que en última instancia también debe contar con una, un acompañamiento internacional riguroso Que dé una veeduría seria que no permita que haya eh, ni compra de votos, ni traslado de votos, ni mal conteos, o sea, que haya una transparencia. Ahora, que si Venezuela decidió elegir otra vez al, a Maduro y a su cúpula, ¡perfecto! No vamos a pelear con eso, pero ya que sea el pueblo que diga, pero que no sean obligados que el pueblo salga a votar y sencillamente diga, queremos este. Eso es lo que se pretende. Recordemos que el pasado 13 de agosto, representantes de Maduro y la oposición se reunieron en México con la mediación de Noruega para definir la agenda de negociaciones. El resumen sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y las recomendaciones orientadas a re restablecer el Estado de Derecho y los Derechos Humanos ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Desafortunadamente, pasa algo que es inevitable que continúa la brutal represión del gobierno de Nicolás Maduro y agentes de las fuerzas de seguridad entre esos los famosos FAES y bueno, ustedes ya saben el resto y grupos armados partidarios del gobierno que cometen gravísimos abusos incluyendo ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas, de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas manejo de psicología inversa donde tienen a todo mundo como dicen, miados del sur, cualquiera porque están apeligrando ellos, está peligrando su familia, las vidas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, (TPBI) concluyeron que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, por eso la Corte Penal Internacional está encima de eso. No es nuevo y eso lo sabe la comunidad internacional, las autoridades venezolanas hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes, oiga bien, a los colegas de nosotros que no tienen derecho a hablar, y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder la emergencia humanitaria y derechos humanos que atraviesa el país. Fue lo que indicó Human Rights Esta emergencia ha privado a millones de venezolanos de la posibilidad de acceder a atención médica básica y una nutrición adecuada. Y ha dejado al país en una situación desastrosa para enfrentar la pandemia del COVID-19. Algo que no puede ser ajeno al diálogo son los presos políticos del castrochavismo. No pueden seguir siendo invisibles. Eso tiene que estar ahí en, en, en la agenda. Aunque lo nieguen o lo disfracen de diferentes maneras, son víctimas de los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero también de la actitud impasible de organismos internacionales, líderes y gobiernos democráticos que los ignoran. Son mujeres y hombres, líderes políticos, cívicos y sindicales, son militares y policías, son seres humanos que sufren torturas sometidas por la violencia de las dictaduras. Estos presos políticos son prueba de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, pero también son víctimas de la actitud impasible de organismos internacionales, líderes y gobiernos democráticos que ignoran como invisibles lo que se le criticaba hace unos días a la oposición, que a veces vemos que la oposición en Venezuela también se queda como quieta. ¿Será que también está en su zona de confort? ¿Será que también está comiendo de lo que se están robando estos? ¿O ellos están robando por su lado? Es una pregunta que surge, pero necesitamos ver soluciones, necesitamos ver claridad. Judicializar la persecución política y la disidencia es el método castrista que fue ejercitado desde los primeros días del oprobio contra el pueblo cubano con juzgamientos y fusilamientos. Se utilizó en el siglo XXI como metodología castrochavista en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en Ecuador con Correa. Consiste en acusar a la víctima como autor de crímenes que nunca cometió o achacarle crímenes que cometieron los miembros del mismo régimen. Fácil, o sea, ellos cometen y le echan la culpa al otro. En Cuba, después del 11 de julio, las manifestaciones populares en las que el pueblo pidió libertad, patria y vida, los 134 políticos certificados a enero del 2021 llegaron a más de mil. ¿Y qué está haciendo la comunidad internacional? ¡Ojo! La dictadura en Bolivia ha falseado esta grave situación como rasguños autoperpretados porque se acaba de sufrir el intento de suicidio por parte de la expresidenta Yanine Áñez ojo, que mire la causa de la dictadura la presa política más notoria del régimen la señora Yanine Áñez quien fue presidenta interina cuando derrocaron a Evo ha expresado ya no quiero vivir ya no quiero más medicamento. no sé cuáles son estos presos políticos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo no cuentan como la prueba que debería impedir las relaciones de las democracias con los regímenes di dictatoriales ellos hacen lo que sencillamente se les da la gana ellos hacen y deshacen conforme a ellos o sea la ley la acomodan para ellos y sencillamente aquellos que no comulguen con sus ideas o que estén en contra o que se sientan medio atacados es considerado enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Darle una solución a esto, pero todos unidos. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.